El noble Mahayana Sangata Sutra Dharma Paryaya En el lenguaje de la India, Arya Sangata Sutra Dharma Paryaya En el lenguaje de Tibet, Pakpa Sungidoy Chukinambra Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas Así he oído una vez El bendito estaba morando en Raya Grija, en el pico de los buitres junto con una gran asamblea de 32.000 monjes entre ellos el venerable Ashnata Kandinya el venerable Maha Modgayayana, el venerable Shariputra, el venerable Mahakashyapa, el venerable Rahula, el venerable Bhakula, el venerable Padrapala, el venerable Padrashri, el venerable Chandana Shri, el venerable Jangula, el venerable Suputi, el venerable Rebata, el venerable Nandasena, y así sucesivamente. Y junto con sesenta y dos mil bodhisattvas, entre ellos el Bodhisattva, el Gran Ser Maitreya, el Bodhisattva, el Gran Ser Sarvashura, el Bodhisattva, el Gran Ser Kumara Shri, el Bodhisattva, el Gran Ser Kumara Vasim, el Bodhisattva, el gran ser Kumarapadra, el Bodhisattva, el gran ser Anuna, el Bodhisattva, el gran ser Manjusri el Bodhisattva, el gran ser Samantapadra, el Bodhisattva, el gran ser Sudarshana, el Bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, el Bodhisattva, el gran ser Varrasena, y así sucesivamente. Y junto con doce mil hijos de los Devas, entre ellos el hijo de los Devas Arjuna, el hijo de los Devas Padra, el hijo de los Devas Supadra, el hijo de los Devas Dharmaruchi, el hijo de los devas Chandana Garpa, el hijo de los devas Chandanabhasin, el hijo de los devas Chandana y así sucesivamente. Y junto con ocho mil hijas de los devas, entre ellas la hija de los devas Mirdamgini, la hija de los devas Prasabadati, la hija de los devas Mahatma Samprayukta, la hija de los devas llamada Ojo Glorioso, la hija de los devas Prayapati Vasini, la hija de los devas Balini la hija de los devas llamada Riqueza Gloriosa, la hija de los devas Suba-Juyukta y así sucesivamente, y junto con ocho mil reyes de los nagas, entre ellos el rey naga Apalala, el rey naga Elapatra, el rey naga Timingila, el rey naga Kumbasara, el rey naga kumbashirsha, el rey naga llamado el que causa virtud, el rey naga Sunanda, el rey naga Sushaka, el rey naga Gavashirsha y así sucesivamente. Todos ellos se dirigieron a Raya Grija, al pico del buitre, a donde se encontraba el bendito. Al llegar allí, se postraron inclinando la cabeza a los pies del bendito, circunvalaron al bendito tres veces, y después se sentaron frente al bendito. El bendito aprobó su presencia permaneciendo en silencio. Entonces el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó, colocó la parte superior de su hábito sobre uno de sus hombros, puso su rodilla derecha sobre el suelo, juntó sus palmas y se inclinó ante el bendito. Se dirigió al bendito de la siguiente manera. Bendito, un millón de devas, un millón de hijas de los devas y muchos millones de bodhisattvas se han reunido. Bendito, muchos millones de shravakas y también reyes de los nagas se han reunido y se han sentado a oír el dharma. Siendo eso así, pueda el Tatágata, el Arhat, el perfecto y completo Buda, por favor, enseñar ese tipo de acercamiento a los caminos del Dharma, a través del cual, tan pronto como los escuchen, los viejos seres sintientes purificarán todos sus obstáculos kármicos y los jóvenes seres sintientes harán gran esfuerzo en el Dharma virtuoso y lograrán superioridad especial y sus acciones virtuosas no degenerarán no degenerarán en absoluto y no se volverán degeneradas en absoluto. Él dijo esto y el bendito habló así al Bodhisattva, el gran ser Sarvashura. Sarvashura, que tú pienses en preguntar al Tathágata acerca de este punto es bueno, muy bueno. Por lo tanto, Sarvashura, escucha bien y con atención y tenlo en mente y yo te lo diré. Habiendo dicho al bendito, así sea, el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, escuchó con completa atención al bendito. El bendito le habló así. Sarvashura, hay un Dharma Paryaya llamado Sangata que aún ahora está activo sobre este planeta tierra. Cualquiera que oiga este Sangata Dharma Paryaya tendrá sus cinco karmas ininterrumpidos purificados y nunca se apartará de la insuperable, perfecta y completa iluminación. Sarvashura, ¿qué piensas acerca de esto? Si piensas que aquellos que oigan este Sangata Sutra producirán tal cúmulo de mérito como el de un Tathágata, no deberías verlo de esta manera. Sarvashura dijo, bueno, entonces, ¿cómo debería ser visto? El bendito dijo, Sarvashura, esos bodhisattvas, seres grandiosos, producirán también tal cúmulo de mérito como los cúmulos de mérito de tantos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos, como granos de arena hay en el río Ganges. Sarvashura, aquellos que oigan este Sangata Dharma Paryaya no volverán jamás. Verán al Tathagata, nunca serán separados de ver al Tathagata. Ellos se iluminarán completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Los armas virtuosos que lograrán todos ellos no serán subyugados por el malvado Mara. Sarvashura, todos los que oigan este Sangata Sutra entenderán el surgimiento y la cesación. Entonces, en ese momento, todos aquellos bodhisattvas se levantaron, colocaron la parte superior de sus hábitos sobre uno de sus hombros, pusieron la rodilla derecha sobre la tierra y preguntaron al Bendito. Bendito, ¿cuánto es el cúmulo de mérito de un Tatágata? El Bendito habló de la siguiente manera. Hijos del linaje, escuchen la medida del cúmulo de mérito de un Buda. Es como sigue, para hacer una analogía, es tan grande como el cúmulo de mérito de tantos bodhisattvas que residen en los diez niveles, como gotas de agua hay en el gran océano y partículas de polvo sobre el planeta Tierra, y granos de arena en el río Ganges. El cúmulo de mérito de un Buda es mucho más grande que eso. Respecto a aquellos seres sintientes que oigan este Sangata Dharma Paryaya, el cúmulo de mérito que producirán es mucho mayor incluso que esto. No es posible, contando, comprender el límite del cúmulo de mérito. Sarvashura, cualquiera que sienta gran gozo al tiempo, al momento en que oiga estas palabras, producirá un inconmensurable cúmulo de mérito. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito, Bendito, ¿quiénes son aquellos seres sintientes que están tremendamente sedientos del Dharma? Después de decir esto, el bendito habló así al Bodhisattva, al gran ser Sarvashura. Sarvashura, hay dos seres sintientes que están tremendamente sedientos del Dharma. Si tú piensas cuáles son esos dos, Sarvashura, ellos son así. Uno tiene una mente equitativa hacia todos los seres sintientes. El segundo, Sarvashura, es cualquiera que después de oír el Dharma lo revela correcta y completamente a todos los seres sintientes por igual. El Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo, «Bendito, ¿quién después de oír el Dharma lo revela correcta y completamente a todos los seres sintientes por igual?» El bendito dijo, «Sarvashura, los primeros son aquellos que, habiendo oído el Dharma, se dedican completamente a la iluminación». Cuando uno se ha dedicado completamente a la iluminación, uno está tremendamente sediento del Dharma por el beneficio de los seres sintientes. Sarvashura, los segundos son aquellos que entran en el Mahayana. Ellos también están siempre tremendamente sedientos del Dharma. Entonces los millones de Devas, Nagas, humanos e hijas de los Devas se levantaron, juntaron sus palmas frente al bendito y se dirigieron al bendito de la siguiente manera. «Bendito, nosotros también estamos tremendamente sedientos del Dharma. Siendo esto así, puede el bendito llenar completamente nuestros deseos y los deseos de todos los seres sintientes». En ese tiempo, en ese momento, el bendito mostró una sonrisa. Entonces el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó, juntó sus palmas y se inclinó ante el bendito. Se dirigió al bendito de la siguiente manera. «Bendito, ¿cuál es la causa de tu sonrisa? ¿Cuál es la condición?» Entonces el bendito habló al bodhisattva, al gran ser Sarvashura. «Sarvashura, aquellos seres sintientes que vinieron aquí estarán iluminados completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Ellos lograrán el completo establecimiento de los objetos de gozo de un Tatágata». El bodhisattva Sarvashura dijo, «Bendito, ¿debido a qué causa y a qué condición los seres sintientes que vinieron aquí estarán iluminados completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación? El bendito dijo, es bueno, Sarvashura, muy bueno que tú pienses en preguntar al Tathagata acerca de este punto. Por lo tanto, Sarvashura, escucha las cualidades distintivas de la dedicatoria. Sarvashura, hace mucho tiempo, Hace incontables eones un tathagata, un Arhat, un Buda perfecto y completo llamado Radnashri, dotado de conocimiento y buena conducta, ido al gozo, conocedor del mundo, insuperable guía de seres que han de ser pacificados, maestro de devas y humanos, un Buda, un bendito, apareció en el mundo. Sarvashura, en ese tiempo, en ese momento yo era un joven brahman. Todos los seres sintientes a quienes yo estaba guiando a la gnosis de un Buda en ese tiempo, en ese momento, se habían transformado en animales salvajes, y así, en ese tiempo, en ese momento, yo hice esta plegaria. Que puedan todos los animales salvajes que ahora están completamente atormentados por el sufrimiento, renacer en mi campo búdico. Que pueda yo establecer a todos ellos en la gnosis de un Buda, y todos aquellos animales salvajes, habiendo oído esas palabras, dijeron que pueda ser así. Sarvashura, por esta raíz de virtud estos seres sintientes han venido aquí y se iluminarán completamente la insuperable, perfecta y completa iluminación. Luego, después de oír esto, que es enormemente gozoso, del Buda, el bodhisattva el gran ser Sarvashura dijo al bendito, bendito, «¿Qué tiempo de vida es posible para esos seres sintientes?» El bendito dijo, «Un tiempo de vida de ochenta eones es posible para esos seres sintientes». El bodhisattva Sarvashura dijo, «Bendito, ¿cuál es la medida de un eón?» El bendito dijo, «Hijo del linaje, escucha. Es como sigue. Para hacer una analogía, un hombre construyó un recinto de doce yoyanas de circunferencia y tres yoyanas de altura» y llenó completamente este recinto con nada más que semillas de sésamo. Entonces, cada vez que habían pasado mil años, ese hombre arrojaba una sola semilla de sésamo fuera del recinto que estaba completamente lleno con semillas de sésamo. De tal manera, aun cuando ese hombre llegara al final de todas esas semillas de sésamo, e incluso cuando los cimientos y la base del recinto no existieran más, un neón todavía no habría llegado a su fin. Más todavía, Sarvashura, esto es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, hay una montaña de 50 yoyanas de profundidad y unas 12 yoyanas de altura. Entonces, un hombre construyó una casa en la ladera de esa montaña. Y por largo tiempo, cuando pasaban 100 años, este hombre la frotaba una sola vez con un trapo de muselina de Benares. Por hacer esto, la montaña habría llegado a su fin. Aún después de esto, todavía un eón no habría llegado a su fin. Sarvashura, esta es la medida de un eón. Entonces el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó y se dirigió al bendito. Bendito, si incluso una dedicatoria produce un gran cúmulo de mérito, tal que el tiempo de vida de una vida feliz puede llegar a ser de ochenta eones, ¿qué necesidad podría haber de mencionar a alguien que ofrece una cantidad extremadamente grande de servicio reverente a las enseñanzas del tathagata? El bendito dijo, Escucha, hijo del linaje, si alguien que oye el Sangata Dharma Paryaya puede tener un tiempo de vida de ochenta y cuatro mil leones, ¿qué necesidad hay de mencionar a alguien que ha escrito el Sangata Sutra y que lo lee? Sarvashura, ese producirá un cúmulo de mérito extremadamente grande. Sarvashura, cualquiera que tiene una mente inspirada con fe pura y hace postraciones sinceras al Sangata Sutra, recordará sus vidas pasadas por 95 eones. Él se transformará en un rey que pondrá en movimiento la rueda por 60 eones. Incluso en ese tiempo de vida, todos lo apreciarán. Sarvashura, su muerte no será ocasionada por armas, su muerte no será ocasionada por veneno, él no será dañado por magia negra. Inclusive, al tiempo de morir, él verá directamente a 99 millones de Budas y Sarvashura. Esos Budas, esos benditos, dirán a esta persona, ser sagrado, porque tú has oído el Gansangata Sutra Dharma Paryaya bien explicado, este cúmulo de mérito, por lo tanto, fue creado. Y esos 99 millones de Budas, de benditos, en sus sistemas de mundos individuales, harán también una predicción. Si esto es así, Sarvashura, ¿qué necesidad hay de mencionar a cualquiera que oye todo este grandioso Sangata Sutra Dharma Paryaya, completa y ampliamente? No solo eso, ellos tranquilizarán a esa persona diciendo, no tengas miedo. En eso, el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito, Bendito, cuando yo también escucho el grandioso Sangata Sutra Dharma Paryaya, ¿cuánto cúmulo de mérito produciré, bendito? El bendito dijo, Sarvashura, también ese ser sintiente producirá un cúmulo de mérito tan grande como el mérito del número de Budas, Tatágatas, equivalente a los granos de arena en el río Ganges. Él dijo, Bendito, cuando escucho el grandioso Sangata Sutra Dharma Paryaya, no puedo saciarme de él. El bendito dijo, Sarvashura, es bueno, muy bueno que no seas capaz de saciarte de las enseñanzas del Dharma. Sarvashura, como yo también soy incapaz de saciarme de las enseñanzas del Dharma, Sarvashura, ¿qué necesidad hay de mencionar que los seres ordinarios no pueden saciarse? Sarvashura, cualquier hijo de linaje o hija de linaje que genera fe en el Mahayana no irá a migraciones erróneas por miles de eones. Por cinco mil leones, ellos no nacerán como animales. Por doce mil leones no serán malintencionados. Por dieciocho mil leones no nacerán entre seres de una región remota. Por veinte mil leones serán valerosos en dar. Por veinticinco leones nacerán en el mundo de los devas. Por treinta mil leones se comprometerán en la práctica del celibato. Por cuarenta mil leones renunciarán a la forma de vida de jefe de familia. Por cincuenta mil leones sostendrán el Dharma y por sesenta y cinco mil leones meditarán sobre la conciencia de la muerte. Sarvashura, ni siquiera el más insignificante karma negativo les ocurrirá a ese hijo de linaje o a esa hija de linaje. Los malvados Maras no encontrarán oportunidad con ellos. No nacerán jamás del vientre de una madre. Sarvashura, quienes oyen este Dharma Paryaya, no importa dónde hayan nacido, por 95 eones incontables no caerán en reinos erróneos. Por mil eones retendrán lo que han oído. Por mil eones abandonarán el matar. Por mil eones abandonarán decir mentiras. Por 13.000 eones abandonarán el habla divisoria. Sarvashura, seres sintientes que hayan oído este Dharma Paryaya son difíciles de encontrar. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó, colocó la parte superior de su hábito sobre uno de sus hombros, puso su rodilla derecha sobre la tierra, juntó sus palmas y se inclinó ante el Bendito. Dijo al Bendito, «Bendito, ¿qué tan grande cantidad de karma negativo producirán aquellos que rechacen este Dharma Paryaya?» El Bendito dijo, «Sarvashura, es mucho». Él dijo, «Bendito, ¿qué tan grande cantidad de karma negativo producirán esos seres sintientes?» El bendito dijo, «Silencio, Sarvashura, silencio. No me preguntes sobre la cantidad de karma negativo. Sarvashura, comparado con generar mala voluntad hacia tantos tatágatas, arhats, budas perfectos y completos, como granos de arena hay en doce ríos Ganges. Aquellos que menosprecian el Sangata Sutra producirán mucha mayor cantidad de no virtud. Sarvashura, aquellos que generan mala voluntad hacia el Mahayana también producirán mucha mayor cantidad de no virtud que eso. Sarvashura, esos seres sintientes están quemados, verdaderamente están quemados. Sarvashura preguntó, bendito, ¿no es posible liberar a estos seres sintientes?, el bendito dijo, así es Sarvashura, es imposible liberarlos. Sarvashura es como sigue, para hacer una analogía, si alguien le cortara la cabeza a un hombre y esta persona pusiera a su cabeza una cataplasma de miel, azúcar, melaza, mantequilla, aceite vegetal o cualquier cataplasma medicinal, ¿tú qué piensas Sarvashura? ¿sería esta persona capaz de volverse a levantar? Sarvashura dijo, «Bendito, eso no podría ser». El bendito dijo, «Más aún, Sarvashura, habría también otro hombre». Cuando él golpeara a otro ser sintiente con un arma afilada, aunque fuera incapaz de matarlo, dándole un golpe, Sarvashura, una herida se provocaría. Si se aplicara medicina, su herida sanaría. Al tiempo en que se ha reanimado, recordando el sufrimiento, ese hombre pensaría, Ahora entiendo y por lo tanto en ningún momento crearé karma malvado, no virtuoso. Así como el que reflexiona de esta manera, Sarvashura, cuando ese hombre recuerda el sufrimiento, abandona completamente la maldad. En ese tiempo todo el Dharma se hace manifiesto. Cuando todo el Dharma se ha hecho manifiesto, en ese tiempo él llevará a término todas las enseñanzas virtuosas del Dharma. Sarvashura es de la siguiente manera para hacer una analogía tal como los padres de un hombre que ha muerto se entristecen y se lamentan pero carecen de habilidad para protegerlo de la misma manera Sarvashura las personas pueriles y ordinarias son incapaces de ayudarse a sí mismas o a otros como estos padres cuyas esperanzas fueron destruidas las esperanzas de estos seres sintientes también serán destruidas al momento de la muerte Sarvashura hay dos seres sintientes cuyas esperanzas han sido destruidas. ¿Quiénes son los dos? Ellos son como sigue. Uno es un ser sintiente que realiza acciones malvadas o hace que las hagan por él. El otro es aquel que abandona el Dharma sagrado. Estos dos seres sintientes tienen sus esperanzas destruidas al momento de la muerte. El Bodhisattva Sarvashura dijo, «Bendito, ¿cuál es el camino de migración de estos seres sintientes?» ¿Cuál es su siguiente vida? El bendito dijo, Sarvashura, las migraciones de los seres sintientes que menosprecian el Dharma sagrado son ilimitadas. Sus vidas futuras también son ilimitadas. Sarvashura, los seres sintientes que abandonan el Dharma sagrado, por un neón experimentarán sensaciones en el gran infierno de la lamentación, por un neón en el infierno del trituramiento, un neón en el infierno caliente un eón en el infierno extremadamente caliente, un eón en el gran infierno de líneas negras, un eón en el gran infierno de Aviche, un eón en el gran infierno llamado el erizador de cabellos, un eón en el gran infierno de gritar ¡Ay de mí! Y Sarvashura, ellos experimentarán los sufrimientos de estos ocho prolongados infiernos por ocho eones. Entonces el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito lo siguiente, Bendito, esto es sufrimiento. Su gata, esto es sufrimiento. Oír acerca de esto no es gozoso. En ese momento, el bendito pronunció estos versos. ¿Cómo seres en el infierno de los seres experimentarán tales sufrimientos? Palabras como estas, enormemente temibles, no encuentras gozo en oír. Para aquellos que realizan acciones virtuosas, bondad es lo que acontece. Para aquellos que realizan acciones no virtuosas, en verdad éstas se transforman en sufrimiento. Aquellos que no conocen la causa de la felicidad, una vez que han nacido serán atormentados por la muerte y por el dolor de ser cautivos de la pesadumbre. Seres pueriles como estos sufrirán siempre. Los que recuerdan al Buda como supremo, estos hábiles, en verdad son felices. De la misma manera, aquellos que tienen fe en el Mahayana no irán a migraciones desafortunadas. Sarvashura, solo de esta manera, impulsados por karma previo, los que han realizado tan solo un pequeño acto experimentarán resultados sin límite. En la tierra búdica, la tierra suprema, si uno planta una semilla, grande será el fruto. Así como muchos frutos son gozados por plantar unas cuantas semillas, Así, los que se deleitan en las enseñanzas del conquistador, estos hábiles son en verdad felices. Ellos abandonan las acciones malvadas y crean también una gran virtud. Cualquiera que presenta a mis enseñanzas la ofrenda incluso de un solo cabello, tendrá por ochenta mil leones gran cantidad de posesiones y mucha riqueza también. En cualquier lugar en el que nazca, siempre será generoso. Así, enormemente fructífero es el Buda, un profundo lugar para dar. Entonces el bodhisattva el gran ser Sarvashura dijo al bendito, «Bendito, ¿cómo debería uno escoger el Dharma enseñado por el bendito? Bendito, ¿cómo va uno a sostener con firmeza las raíces de virtud después de oír el Sangata Sutra Dharma Paryaya?» El bendito dijo, «Sarvashura» uno debería saber que el cúmulo de mérito de alguien que escucha este Sangata Sutra Dharma Paryaya es precisamente como ofrecer servicio reverente a una gran cantidad de Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos como granos de arena existen en doce ríos Ganges, proveyéndoles de todo lo que ellos requieren para su felicidad. El Bodhisattva Sarvashura dijo, «Bendito, ¿cómo pueden las raíces de virtud ser llevadas a su culminación?» Él preguntó esto y el bendito dijo al Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, «Estas raíces de virtud deben ser entendidas como iguales a un Tathagata. ¿Qué son estas raíces de virtud que deberán ser entendidas como iguales a un Tathagata? El bendito dijo, «Un orador del Dharma debe ser considerado como igual a un Tathagata. Sarvashura dijo, «Bendito, ¿quién es un orador del Dharma?». Cualquiera que lee en voz alta el Sangata Sutra es un orador del Dharma. Sarvashura dijo, bendito, puesto que incluso aquellos que oyen el Sangata Sutra Dharma Paryaya producirán tal cúmulo de mérito, ¿qué necesidad hay de mencionar a aquellos que lo escriben y que lo leen? ¿Qué cúmulo de mérito producirán estos? El bendito dijo, Sarvashura escucha, esto es de la siguiente manera, para hacer una analogía, si en cada una de las cuatro direcciones, tantos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos como granos de arena existen en doce ríos Ganges, se sentaran y enseñaran el Dharma por doce eones, aun si ellos describieran el cúmulo de mérito de quien escribe este Sangata Sutra, ellos no serían capaces de abarcar su término ni expresarlo en palabras». Si incluso tantos Budas benditos como granos de arena hay en 48 ríos Ganges, son incapaces de expresar el cúmulo de mérito de quien lo escribe, ¿qué necesidad hay de mencionar que cualquiera que lo escribe o reflexiona sobre él o lo lee se transformará en un tesoro del Dharma? El Bodhisattva Sarvashura dijo, bendito, ¿cuál es el cúmulo de mérito de alguien que lo lee? Entonces, en ese momento el bendito dijo estos versos, en cuanto a las virtudes de los que han leído una sola estrofa de cuatro líneas, aun cuando tantos conquistadores como granos de arena en 84 de los ríos Ganges describieran sin interrupción todo el mérito de aquellos que han leído este sutra, el Sangata, aun así ese mérito no se agotaría. El Dharma enseñado por los iluminados es difícil de encontrar y es ilimitado. En ese instante, en ese momento, ochenta y cuatro cientos de miles de miriadas de millones de devas juntaron sus palmas y se inclinaron hacia donde estaba la enseñanza del Sangata Sutra Dharma Paryaya. Ellos dijeron al bendito, bendito, cualquiera que sea el propósito por el cual el bendito depositó un tesoro de Dharma como este sobre este planeta Tierra, eso es bueno, muy bueno. Dieciocho cientos de miles de miriadas de millones de acetas desnudos provenientes de otras tradiciones llegaron a donde estaba el bendito y dijeron al bendito, Aceta Gautama, señor, sé victorioso. El bendito dijo, el tatágata siempre es victorioso. Señores, extremistas desnudos, ¿cómo podrían ustedes extremistas ser victoriosos? Ellos dijeron, puedas tú ser victorioso, Aceta Gautama, puedas tú ser victorioso. El bendito dijo, no veo vencedor entre ustedes. Si ustedes moran en un camino erróneo, ¿cómo van a ser victoriosos? Ustedes, desnudos, escuchen mientras digo algo para beneficiarlos. Para una mente pueril no existe nada agradable. ¿Cómo van a ser ustedes victoriosos? Por lo tanto, con el ojo de Buda, yo enseñaré también el camino profundo. Entonces, estos acetas desnudos se enojaron con el bendito y generaron una mente de incredulidad. En ese instante, en ese momento, Indra, el señor de los Devas, empuñó su cetro de rayo. En eso, aquellos 18 millones de acetas desnudos fueron agobiados por el miedo y sacudidos por un gran sufrimiento. Ellos lloraron y sus lágrimas empezaron a fluir. El bendito hizo su cuerpo desaparecer y en eso... Los acetas desnudos sollozaron y sus rostros se llenaron de lágrimas. No mirando al bendito dijeron estos versos. No hay un amigo que nos defienda aquí. De la misma manera no hay padre ni madre. Todo lo que vemos es como un lugar salvaje. No hay lugar vacante o sitio para quedarse. No hay ni siquiera agua aquí. No hay árboles ni pájaros. No se ven aquí seres vivientes. Sin protector, nosotros estamos sufriendo. Desde que no vemos al Tatágata, lo que experimentamos es enormemente insoportable. Entonces, en ese momento también, los 18 millones de acetas desnudos se levantaron y arrodillaron con ambos pies en el piso. Alzaron sus voces y cantaron, Tatágata, dotado de compasión, Buda completo, supremo entre los humanos, por favor, haz aquello que nos beneficie, Sé el refugio para los seres desesperados. Entonces el bendito mostró una sonrisa y dijo al bodhisattva Sarvashura. Sarvashura ve y explica el dharma a los extremistas asetas desnudos de otras tradiciones. Él habló así y el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito. Bendito, si la montaña negra demuele sus peñascos postrándose con su cumbre al monte Sumeru, el rey de las montañas, ¿cómo voy yo a enseñar el dharma mientras el tatágata está presente? El bendito dijo. Calma, hijo del linaje, los medios hábiles de los Budas son muchos, así que ve, Sarvashura. Mira entre los sistemas de mundos de las diez direcciones y ve en dónde están apareciendo tatágatas y en dónde hay asientos dispuestos. Sarvashura, yo mismo enseñaré el Dharma a los extremistas a setas desnudos de otras tradiciones. El Bodhisattva Sarvashura dijo, Bendito, ¿por medio de qué poder debo ir?, ¿Por medio de mi propio poder extraordinario o más bien por el poder extraordinario del Tathagata? El bendito dijo, Sarvashura, ve por medio de la bendición de la fuerza de tu propio poder extraordinario. Sarvashura, regresa por medio del poder extraordinario del Tathagata. Entonces el Bodhisattva Sarvashura se levantó, circunvaló al bendito y desapareció en el acto. Entonces el bendito enseñó el dharma a esos extremistas de otras tradiciones. Amigos, el nacimiento es sufrimiento. El nacimiento mismo es también sufrimiento. Una vez que uno ha nacido surgen muchos temores al sufrimiento. Del nacimiento surgen temores a la enfermedad. De la enfermedad surgen temores al envejecimiento. Del envejecimiento surgen temores a la muerte. Bendito. ¿Qué es decir que del nacimiento temor a nacer nacerá? De nacer como humano muchos temores surgen. Surge temor al rey, surge temor a los ladrones, surge temor al fuego, surge temor al veneno, surge temor al agua, surge temor al viento, surge temor a los remolinos, surge temor a las acciones que uno ha hecho. El bendito enseñó el Dharma de muchas formas. Tales como este tema del nacimiento, y en ese tiempo, en ese momento, los extremistas asetas desnudos de otras tradiciones estaban completamente horrorizados y dijeron: De ahora en adelante, nosotros no aspiraremos jamás a nacer de nuevo. Cuando el bendito explicó este Sangata Sutra Dharma Paryaya, los 18 millones de extremistas asetas desnudos de otras tradiciones lograron la insuperable, total, perfecta y completa iluminación. Asimismo, de su propio séquito, 18.000 bodhisattvas fueron establecidos en los diez niveles y todos ellos asimismo emanaron manifestaciones sobrenaturales, tales como la forma de un caballo, la forma de un elefante, la forma de un tigre, la forma de una garuda, la forma del monte Sumeru y formas como la figura de una esvástica. Y algunos manifestaron la forma de un árbol. Todos ellos, asimismo, se sentaron con las piernas cruzadas sobre tronos de loto. Nueve mil millones de bodhisattvas se sentaron a la derecha del bendito. Nueve mil millones de bodhisattvas se sentaron a la izquierda del bendito. Y el bendito permaneció en estabilidad meditativa todo el tiempo y apareció enseñando el Dharma a través de medios hábiles. En el séptimo día. El bendito estira las palmas de su mano y sabe que el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, viene desde el sistema de mundos de Padmótara. Cuando el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, estaba yendo al sistema de mundos de Padmótara por la bendición de la fuerza de sus propios poderes extraordinarios, él llegó ahí en siete días. Cuando el bendito estiró su mano, en ese momento el bodhisattva Sarvashura estaba en la presencia del bendito. Después de circunvalar al bendito tres veces, su mente se inspiró con fe pura en el bendito. Él junto sus palmas se inclinó ante el bendito y dijo esto al bendito. Bendito, cuando fui a todos los sistemas de mundos de las diez direcciones, bendito, por uno de mis poderes extraordinarios vi 99 mil millones de campos búdicos y por dos poderes extraordinarios vi mil millones de benditos. En el séptimo día... Llegué al sistema de mundos de Patmótara y en el camino también vi cientos de miles de millones de imperturbables campos búdicos. Entonces, bendito, primero vi los despliegues sobrenaturales de los Budas, los benditos, y vi enseñando el Dharma en 92 mil millones de campos búdicos. Y en ese mismo día, en ochenta mil millones de campos búdicos, vi ochenta mil millones de tatágatas, arhats, budas perfectos y completos surgiendo en el mundo. Después de hacer postraciones a todos esos benditos, fui más allá. Bendito, en ese mismo día, pasé treinta mil millones de campos búdicos, y en esos treinta mil millones de campos búdicos, ahí también surgieron treinta mil millones de bodhisattvas y en ese mismo día ellos estuvieron completamente iluminados en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Circunvalé a esos benditos, tatágatas, arhats, budas perfectos y completos tres veces, y me volví invisible por medio del poder extraordinario. Bendito, en sesenta millones de campos búdicos también yo vi budas benditos. Bendito, hice postraciones a los campos búdicos y a los budas y seguí adelante. Bendito, en otros ocho millones de campos búdicos vi Tatágatas produciendo la acción de pasar al Nirvana. Después de hacer postraciones a esos Tatágatas, también seguí adelante. Más aún, bendito, en noventa y cinco millones de campos búdicos vi la desaparición del sagrado Dharma y bendito, me alteré y rompí en llanto. Más aún, videvas, nagas, yakshas, rakshasas y muchos seres encarnados del reino del deseo llorando, traspasados por grandes dolores angustiantes. Más aún, bendito, de manera similar, después de hacer postraciones a estos campos búdicos, junto con sus océanos, con sus montes humerus y con su tierra, que fueron quemados todos sin excepción, caí en la desesperación y me fui. bendito. Hasta que llegué al sistema de mundos de Patmótara, bendito, vi también 500 mil millones de tronos dispuestos, 100 mil millones de tronos estaban dispuestos en la dirección del sur, vi 100 mil millones de tronos dispuestos en la dirección del norte, 100 mil millones de tronos dispuestos en la dirección del este, 100 mil millones de tronos dispuestos en la dirección del oeste y 100 mil millones de tronos dispuestos en la dirección de arriba. También, bendito, esos tronos que habían sido dispuestos están hechos solamente de las siete sustancias preciosas y sobre todos estos tronos también están sentados tatágatas y enseñan el Dharma. Estaba yo maravillado ante esos benditos y por tanto pregunté a esos tatágatas ¿Cuál es el nombre de este sistema búdico de mundos? Y esos benditos dijeron, hijo del linaje, este sistema de mundos se llama Padmótara. Entonces, bendito... Después de que había circunvalado a esos tatágatas, pregunté el nombre del tatágata de ese campo búdico. Ellos dijeron, el llamado tatágata, Arhat, Buda perfecto y completo, Padma realiza las actividades de un Buda en este campo búdico. Entonces les pregunté, puesto que hay muchos cientos de miles de millones de Budas y dado que yo no conozco al tatágata, Arhat, Buda perfecto y completo, Padma ¿cuál es ese? Ese Tatágata dijo, hijo del linaje, yo te mostraré al llamado Tatágata, Arhat, Buda perfecto y completo Padma Garba. Entonces los cuerpos de todos esos Tatágatas desaparecieron y aparecieron solo en las formas de bodhisattvas. Un solo Tatágata era aparente y yo hice postraciones con mi cabeza a los pies de ese Tatágata. Tan pronto como fui ahí, un trono apareció y fui a ese trono y, bendito, en ese momento muchos tronos aparecieron, pero no viendo a nadie en esos tronos, yo dije a ese tatágata, bendito, no veo ninguno seres sintientes sobre esos tronos. Y el tatágata dijo, seres sintientes que no hayan producido la raíz de virtud no tienen el poder de sentarse en esos tronos. Yo dije, bendito, después de sembrar qué tipo de raíz de virtud estará uno en esos tronos. Ese bendito dijo, Escucha, hijo de linaje. Seres sintientes que hayan oído el Sangata Sutra Dharma Paryaya, por esa raíz de virtud se sentarán en estos tronos y no hay necesidad de mencionar a aquellos que lo han escrito o leído. Sarvashura, tú has oído el Sangata Sutra Dharma Paryaya y por lo tanto estás sentado en este asiento. De otro modo, ¿cómo habrías tú entrado a este campo búdico? Ese bendito así habló y yo le dije lo siguiente a ese bendito. «Bendito, ¿cuánto es el cúmulo de mérito que será producido por aquellos que oigan el Sangata Sutra Dharma Paryaya?» Entonces el bendito, el Tatágata Padma Garva, mostró una sonrisa. Yo pregunté a ese bendito con qué propósito ese bendito mostraba una sonrisa. «Bendito, ¿cuál es la razón y por qué tipo de propósito el Tatágata muestra una sonrisa?» Ese bendito dijo, hijo de linaje, bodhisattva, gran ser Sarvashura, el que ha logrado gran poder, escucha. Es como sigue, para hacer una analogía, alguien es un rey que pone en movimiento la rueda y que rige sobre cuatro continentes. Si él siembra sésamo en los campos de los cuatro continentes, Sarvashura, ¿qué piensas de esto? ¿Crecerían muchas de sus semillas? Sarvashura dijo, bendito muchas, su gata muchas. El bendito dijo, Sarvashura, de esas semillas de sésamo un ser sintiente haría una sola pila y alguna otra persona tomaría cada semilla de sésamo de esa pila de semillas de sésamo una por una y la colocaría al lado. Sarvashura, ¿qué piensas de esto? ¿Sería ese ser sintiente capaz de contar esas semillas de sésamo o de hacer una analogía de ellas? El bodhisattva Sarvashura dijo, bendito, él no podría. Su gata, él no podría. Él sería incapaz de contar esas semillas de sésamo o de hacer una analogía. De la misma forma, Sarvashura, aparte del Tathagata, nadie más puede hacer una analogía para el cúmulo de mérito del Sangata Sutra Dharma Paryaya. Sarvashura es como sigue. Para hacer una analogía, Aun cuando tantos tatágatas como semillas de sésamo declararan todos los méritos de las raíces de virtud de escuchar el Sangata Sutra Dharma Paryaya, ellos no llegarían al final de ese mérito, incluso a través de una analogía. Siendo ese el caso, no hay necesidad de mencionar a alguien que lo escribe y lo lee y hace que lo escriban. El Bodhisattva Sarvashura dijo, bendito. ¿Qué clase de cúmulo de mérito será producido por quien lo escribe? El bendito dijo, hijo del linaje, escucha. Alguien corta todo el pasto o la madera de una galaxia de un billón de sistemas de mundos al tamaño del ancho de un dedo. Y, Sarvashura, escucha también una segunda analogía. Si tantas rocas o acantilados o tierra o partículas de polvo como hay en una galaxia de un billón de sistemas de mundos se fueran a transformar en reyes que pondrán en movimiento la rueda, rigiendo cuatro continentes, ¿sería posible para alguien hacer una analogía de su mérito? Sarvashura dijo, bendito, no lo sería, excepto para el Tatágata de manera similar Sarvashura, es también imposible hacer una analogía para el cúmulo de mérito de quien escribe el Sangata Sutra Dharma Paryaya. Comparado con el cúmulo de mérito de esos muchos reyes que ponen en movimiento la rueda, alguien que escribe incluso una sílaba de este Dharma Paryaya y lo prepara, producirá un cúmulo de mérito mucho mayor. Esos reyes que ponen en movimiento la rueda no son así aunque su mérito es extremadamente grande. Sarvashura, de la misma forma el mérito de un bodhisattva, un gran ser que permanece sosteniendo y practicando el sagrado Dharma del Mahayana, no puede ser opacado por un rey que pone en movimiento la rueda. De la misma forma, no puede hacerse una analogía para el cúmulo de mérito de quien escribe el Sangata Sutra Dharma Paryaya. Sarvashura, este Sangata Sutra revela tesoros de mérito. Pacifica todo lo que es engañoso, hace que la lámpara de todos los dharmas brille con resplandor, vence a todos los maras malignos, hace que las moradas de todos los bodhisattvas brillen con resplandor, hace realidad la consecución completa de todos los dharmas.